Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te envío un saludo muy, muy grande. Aquí Betty Romerito. Espero que la estés pasando muy bien en compañía de la gente que te quiere. ¿Y que quieres? Mira, hoy vamos a ver un vídeo especial. No tiene que ver mucho con el marketing de CPA y afiliados, pero sí te puede generar mucho dinero. De verdad, mucho dinero con tu canal de YouTube o con algunos activos digitales. Por ejemplo, una web, por ejemplo, un blog. Quédate atento porque esto no es muy común y hay, y hay que saber exactamente dónde puedes generar estos ingresos, los más altos. Si tienes un canal de YouTube preferentemente monetizado o bien un blog con AdSense o un e-commerce que ya esté generando algo de ingresos. Ahora te lo voy a contar todo. No te vayas.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 a que pongas en marcha lo que vamos a ver en el video porque realmente es interesante y te va a generar muy buenos ingresos. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto de cómo ganar dinero con tu canal de YouTube sin AdSense o sin marketing de afiliados o sin CPA. Ya lo verás, es muy, muy interesante. La página que os quiero presentar, hay muchas, pero esta específicamente es muy confiable y la verdad es que os va a dar el mejor precio para vuestro activo. En este caso estamos hablando de canales de YouTube, pero puede ser cualquier otro tipo de activo como lo vas a ver ahora mismo. Mira, la página se llama TrueStue, es puede estar en español, en inglés y en portugués, es decir, tienes bastantes opciones para que puedas monetizar tus activos digitales. Esta página te va a ayudar a comprar o vender tus propiedades digitales, por ejemplo, vamos a poner los, las propiedades más recientes para que veas lo que es, ¿vale? Son los más recientes. Podemos poner webs, canales de YouTube, AdSense, en fin, una serie de cosas. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, dice que es un canal de YouTube de gaming, que tiene 263 mil suscriptores y cuesta la paginita mil dólares. Y ojo, está vendida. Euros, no dólares, euros. Está vendida. La vendieron hace poquito, porque hace dos días entré y aún no estaba vendida, pero ya está vendida. Es un canal de YouTube, pertenece al nicho de gaming. Hay 150 videos, bueno, un poquito más, habrá como 180. Se inició en el 2017. Su facturación mensual es de 3.000 euros, 3.000. Y la vendieron en 35.000. ¿Por qué se venden estos canales o estas páginas? Lo normal es que sea por cansancio del youtuber o porque ya tiene más canales o porque simplemente ve que el nicho en el que está en un corto periodo de tiempo, digamos un año, ocho meses, va a dejar de monetizar. Entonces se la vende ahora y la vende a un muy buen precio porque está súper bien. ¿Ves? Esta por ejemplo es un canal de youtube. Pero no solamente los canales de YouTube, sino, por ejemplo, esta es una tienda, es un e-commerce español de alimentos ecológicos y la venden en 39 mil dólares. 39 mil dólares. Tiene 300 mil seguidores, un blog titánico dicen, es un blog titánico para que tengan mucha atracción. Su facturación mensual es de 3.500 euros. Es del 2012. Y está monetizada con AdSense y con e-commerce. 39.000 euros por si te interesa. Si te interesa le das a más información. Y en más información te van a poner datos interesantes de la página. La facturación, tal. La descripción, lo que es. No te van a decir cuál es. Te dice que es dropshipping. AdSense, blog. El promedio mensual es de 1.388. Durante los últimos 12 meses te ponen en el beneficio que son 16.000 euros. Tiene redes sociales incluidas, las que hay. Te pone esta página y por eso me gusta. ¿Por qué no deberías comprarla? Y luego, ¿por qué sí deberías comprarla? ¿Ves? Este proyecto es para ti, sí. Sabes gestionar un negocio. Sabes moverte en el entorno digital. entiendes de marketing, bla, bla, bla. Y lo que te incluye. Los datos de ingresos son estos. La tienda de productos ecológicos. Las ventas de los últimos 12 meses son mil, Está bastante bien. El blog, en fin. Aquí te dicen si te conviene o no. El motivo de la venta. Mira. Otros proyectos impiden sacar todo el rendimiento posible a este e-commerce. Este por otros. Por más proyectos. Lo que yo te decía al principio. Y así vas bien. ¿Lo ves? Me voy a ir nuevamente al Marketplace. Porque lo que nos interesa son los canales de YouTube. Los canales de YouTube. Míralos. Aquí están. Sobre cine. mil euros. <risa> este es una millonada. Te piden medio millón de euros para vender este canal tiene medio millón de suscriptores pertenece al nicho de entretenimiento se empezó este mismo año atentos este 2021 empezaron este canal ya lo han monetizado han incrementado brutalmente los suscriptores medio millón de suscriptores ya su facturación mensual es de 182 mil euros está monetizado está en inglés y lo venden por más de medio millón de euros. Medio millón. Es una barbaridad. Este otro, un canal de YouTube de cocina. 337 mil suscriptores y lo venden en 40.000 Este es del 2012. Eh, la facturación mensual es de 1300. Está monetizado. Y este está en español. Ya la tienen reservada. Este otro, mira, pues está 1900. Este es muy baratito. Es gaming. Fíjate que tiene casi los mismos suscriptores que este otro canal que te venden en 40.000 este está en portugués. Este sería interesante monetizarlo en el público brasileiro, que es mejor. Estará probablemente en portugués de Portugal y es por eso que no se monetiza. 6 euros al mes. 6 euros. Son honestos, te dicen que son solo 6 euros. Y tú lo, lo puedes comprar en 1900. Insisto, puedes ver más información si tú quieres. Otro de blogging, 215.000 suscriptores por 1.650. Este otro de gaming por 8.000 entretenimiento 2000 estos ya están vendidos y este mira por cuánto lo, lo compraron por 100 mil euros 100 000. este otro por 7500 que está muy bien pero este es para niños este sobre dibujo 15.000 ya están vendidos todos estos ya están vendidos para que veas que el mercado que hay en youtube no es solamente tener tu canal de youtube y monetizarlo sino es tenerlo monetizarlo Darle mantenimiento, hacerlo ganar y venderlo. Lo vendes con este tipo de webs y te puedes sacar un verdadero dinero. ¿Cómo sabes lo que vale tu canal? Muy sencillo. Tú entras a esta página y ellos mismos te hacen la valoración. Me estás haciendo automática. ¿Cuánto vale mi web? ¿Cuánto vale mi canal de YouTube? Tú le das clic a cuánto vale el canal de YouTube. Te ponen el enlace del canal el email, la facturación de 30 días y te hacen una valoración gratuita, después ya te hacen una serie de cosas, si te interesa lo puedes vender si no, no, y lo mismo, o sea, lo mismo con tus webs, si tú tienes un blog de adsense, por ejemplo ya te aburriste del nicho, ya te aburriste de estar manteniéndolo, pues aquí le dices cuánto vale y lo pones a la venta, y genial ya lo tienes ahí, y lo que tienes que hacer simplemente es crecer estos canales, y para esto en el caso de YouTube, específicamente en el caso de YouTube, tenemos por ejemplo esta página que se llama AdmiFast y AdmiFast te va a dejar generar puntos y tú, puedes poner, y tú puedes poner tu canal de YouTube y empezar a comprar suscriptores de manera orgánica y gradual. En un par de meses tú ya puedes tener los mínimos para monetizar el canal y empezar a monetizarlo. Y una vez que esté monetizado, le das un par de meses más o tres de vida y lo empiezas a promocionar para la venta. Y te puedes ganar un buen dinero. Normalmente lo que la web da de valoración es un poquito más de las ganancias que podrías tener en un año. En un año no sabemos lo que puede pasar. Así que si tú tienes ya tu canal o estás pensando en un canal, o tienes uno y te da pereza eh, darle vida, hacer vídeos y tal, prueba con AdmiFast, esta página que sirve para aumentar de manera orgánica nuestros canales sociales. Es muy fácil registrarte, ¿eh? no te piden nada, es muy, muy sencillito y puedes empezar a crecer un canal. Las páginas de Facebook también se venden, pero son más baratas. Así que bueno, también podrías hacerlo por ahí. En este caso, aquí no se pueden vender páginas de Facebook. Pero sí puedes vender canales de YouTube, webs y blogs. Los webs se refieren a e-commerce o ese tipo de cosas. Hazte tu cuenta en AdmiFast. Es muy, muy sencillito. Y empieza a crecer tus canales para que puedas tener más opción de ganar dinero con YouTube. Pero... Vendiendo los canales Así como hay granjas de páginas de fans De grupos de fans De Instagram De todo, también hay granjas de canales de YouTube Lo bueno de los canales de YouTube Es que tienen que estar comprobadamente monetizados No como una página de fans Que puedes tener montones de bots O en uno de Instagram que pueden ser montones de bots Aquí lo confiable es que YouTube no te va a dejar monetizar si los datos que tú tienes no son verdaderos, entonces es una muy muy buena opción. También puedes ir a los paneles de social media, que ya hemos visto en otro de mis videos. Te he puesto por ahí algo de paneles de social media y he puesto aquí SSM panel y te ponen un montón de lo que son los paneles de social media. Por ejemplo este, eh, 17 de los mejores social media panels para YouTube, Insta. Twitter y más. Y ya te pones cuáles son, ¿no? El Social Panel I.O., Bull Followers, SM Buzz, en fin, hay un montón. Lo que nos importa a nosotros es que en este tipo de paneles, al igual que AdmiFast, nosotros podemos aumentar rápidamente nuestros suscriptores y nuestras visitas y empezar a monetizar rápidamente un canal de YouTube. Y una vez que lo tengamos, hombre, pues nos vamos a nuestra paginita esta y vemos la valoración para ver si nos conviene venderlo ya como ves los precios son eh, muy buenos son bastante buenos y es una manera de empezar a ganar dinero rápido sin necesidad de dedicarle la vida al canal o a donde sea mira este de bicicletas por ejemplo por 24.000, 23.000, 8.000 la verdad es que están bastante, bastante bien mira una web de cotilleos por 10.000 62.000 una de e-commerce calzado una de productos tecnológicos 3.000. Hay un montón de oportunidades. También puedes comprar. eh También puedes comprar. Y si tú dices. Ostras pues yo soy muy bueno con los accesorios de moda. Pero no tengo web. No tengo tracción. No tengo tal. Y esta te la venden en 100.000. Y si tienes los 100.000. Pues la puedes comprar. Y si no. Pues no. Está claro. Pero bueno. Ya te he dado estas ideas. Y con AdmiFast puedes crecer rápidamente tus canales. Y empezar a monetizar de esta manera tus canales de youtube espero que te haya gustado este video, que realmente veas el potencial que tiene un canal de youtube o un activo si lo cuidas y luego ya no lo quieres no es cosa de dejarlo ahí tirado abandonado sino que puedes sacar un último rendimiento bastante bueno de él con este tipo de páginas para vender tus canales o tus activos digitales te envío un abrazo muy grande marketer te invito a que pongas en práctica esta estrategia que es muy sencillita. Monetiza tu canal, ya te he dicho cómo. AdmiFaz, con Social Media Panels. Hay muchas formas de hacerlo. Monetízalo y en cuanto lo tengas listo, pide una valoración gratuita y ya verás cómo te sorprenden los resultados. Un abrazo, Marketer. Te agradezco el tiempo que, que has dedicado para escucharme. Y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos.